Vamos a, a empezar. Eh, bueno, estimadas, estimados, es un placer estar aquí con ustedes esta noche como representante de la Embajada de Francia para introducir eh, esa sesión de los martes de los conocimientos de la Alianza Francesa de Quito con Diego Chamorro, que viene de Francia y que es profesor investigador de la Universidad Paris-Saclay y matemático. Entonces, esta conferencia de divulgación científica tratará del oficio de los matemáticas a través de un viaje histórico. Se abordará la importancia de los matemáticas en la historia con nuestro invitado que trabaja en Francia y sigue colaborando mucho con Ecuador con su organización AMARUM que reúne científicos y matemáticos ecuatorianos en Francia y que organiza cada año la conferencia de matemáticos ecuatorianos en París tanto como escuelas de verano aquí en el Ecuador. Uh, también un, un punto muy interesante de esta colaboración que tenemos con Diego y que Diego sigue uh, colaborando con ecuatorianos y universidades ecuatorianas. Por ejemplo, uh, este año, en 2022, perdón, invitamos a un matemático francés con la Embajada y la Asociación Amarum um, para que participe en el 17 Conferencia de Encuentros de Matemática en la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, entonces, como ya lo saben, y lo que vamos a saber esta noche aún más, es que los matemát las matemáticas son una disciplina bien famosa en Francia, desde René Descartes al final del siglo XVI, y hasta ahora con un alto nivel de investigación en este ámbito allá en Francia. Por ejemplo, somos en Fran Francia, somos eh, el segundo país con el número más importante de medallas field, que es como un premio muy importante en el, en el ámbito de los matemáticos. Bueno, entonces, sin hacerle perder más tiempo, dejo la palabra a nuestro invitado, Diego. Gracias. Gracias, gracias, Lola, por la presentación. Un pequeño segundo. Eh, buenas noches con todos. Eh, gracias eh, por la presentación una vez más. Gracias a todos por estar aquí presentes. Y como bien dice el título, voy a hablar un poco sobre el oficio de los matemáticos a través de un viaje histórico, pero en realidad más va a ser eh, historia de las matemáticas. ¿sí? Entonces, como es un periodo largo, que voy a tratar, entonces va a haber un poco de turbulencias, así que tendrán que ajustarse los cinturones y agarrarse duro del vecino o de la vecina porque vamos a hacer saltos eh, un poco importantes en el tiempo y en el espacio. Y eh, voy a empezar con una pequeña pregunta que es la siguiente, que es, ¿desde cuándo como humanidad, pues, es decir, nosotros colectivamente hacemos matemáticas? Y esto en realidad es una, una pregunta muy, muy, muy complicada que no voy a responder, eh, a causa de este animal, eh, porque este bonito animal, eh, los biólogos no me dirán, no, me, no me estarán de acuerdo conmigo, pero en realidad no es más que un dinosaurio con un poco más de plumas, y hay gente que ha estudiado el comportamiento de las gallinas, y eh, que estudia de su manera muy seriamente, y se logra ver las cosas siguientes. Eh, las gallinas saben contar hasta siete, tienen las nociones básicas de aritmética, saben sumar, saben restar, eh, saben reconocer diversos tipos de triángulos y eh, tienen capacidad de cierto tipo de abstracción matemática. ¿sí? Eh, entonces, la pregunta, ¿desde cuándo hacemos matemáticas? Es complicada. ¿sí? Eh, aquí, la especie humana, todos nosotros, espero, <ríe> somos eh, Homo sapiens. <ríe> y el, el, el primer Homo sapiens que se encontró, eh, existe desde hace 300.000 años en África del Norte, en Jebel Irud, pero antes había especies de homínidos que estaban antes que nosotros y entre ellos estaba eh, Neandertal, que apareció hace 500 mil años. Y eh, Neandertal tenía cierto tipo de representaciones numéricas y este es un fémur de hiena, entonces por una vez es Neandertal que se comió la hiena, y no es la hiena que se comió Neandertal, y eh, hay estas rayas aquí, estas huellas en el hueso, eh, que no son huellas que corresponden al desprendimiento eh, de la carne, o sea, no era, no era, no era para desprender la, la carne del hueso, y se cree que corresponde con cierto tipo de representación abstracta numérica. Lastimosamente no tenemos información al respecto, pero eh, está claro que eh, nuestra capacidad como especie de concebir nociones abstractas matemáticas eh, precede eh, nuestra aparición en la evolución de la, de la especie humana. ¿sí? Eh, entonces, ¿cuándo podemos empezar a ver que hay de verdad matemáticas? Cuando aparece la escritura. Entonces, el primer viaje que vamos a hacer es donde aparecen los primeros rastros de la escritura, que es de Mesopotamia, hace 5.000 años. Entonces, ¿en dónde más precisamente? En lo que es ahora Irak, entre los dos bonitos ríos, el Tigris y el Éufrates, eh, aparecen los sumerios, los acadianos, y desarro van desarrollando cierto tipo de, de cosas. Y la escritura que ellos tenían era esta, que es un poco más fea que la de un doctor, eh, pero eh, tenían unas tabletas de arcilla y hacían esas, esas huellas, eh, porque necesitaban eso. ¿sí? Era necesidad. ¿Qué necesidades tenían? Tenían que planificar la, la producción. Tantos quintales de trigo, tantas vacas, tantas cabras. Eh, necesitaban construcción, necesitaban poder hacer edificios. Eh, tenían que medir el tiempo, cuánto tiempo nos falta para la próxima fiesta, una hora eh, y así sucesivamente. Eh, y necesitaban también un sistema numérico. Y esta gente eh, tenía un sistema numérico original que era en base 60. ¿sí? Nosotros ahora tenemos un base, una base decimal. 1 es la unidad, la, el orden de magnitud más grande es 10, el orden de magnitud más grande aún es 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. ¿sí? Esta gente razonaba en base 60. ¿Por qué en base 60? Porque es muy sencillo dividir. ¿sí? O sea, si ustedes tienen una unidad que vale 60 y quieren dividirlo entre sus dos hijos, pues es 30-30. Entre sus tres hijos... 20 20 20 y así sucesivamente ¿sí? Entonces, ellos razonaban en base 60 pero esta base 60 es muy útil eh, por lo siguiente eh, 60 segundos de un minuto eh, 60 minutos de una hora 24 horas de un día y 360 días de un año aproximadamente eh, los ángulos son 360 da la vuelta ¿sí? y esto es fruto de esta civilización entonces, imagínense la, la potencia intelectual de esta civilización, que ahora ya no existe, que desapareció hace miles de años, pero de la cual nosotros heredamos ese sistema para medir el tiempo. ¿sí? Y es un tema, es, es un sistema que toda la humanidad lo utiliza. Los chinos lo utilizan, los africanos lo utilizan, los europeos lo utilizan, nosotros en América Latina utilizamos eso y no tenemos absolutamente nada que ver con la gente que desarrolló ese tipo de matemáticas. ¿sí? Y Es algo que nos sirve todos los días. Eh, ¿Qué otro tipo de conocimientos tenían hace 5.000 años? Entonces, esta gente tenía la noción del cero de posición. ¿Qué es el cero de posición? Es lo siguiente: ¿cómo distinguir 111 de 1011? ¿Sí? Aquí tienen 111. Nosotros ahora eh, distinguimos poniendo un cero aquí, que no es un número, es simplemente indicar que es un orden de magnitud más grande. ¿Sí? ¿110, 111? 1011, ponemos un símbolo. Y evidentemente cuando ustedes tienen este tipo de escritura, pues tienen un símbolo especial para decir, cuidado, no es es 1011. Eso se llama el cero de posición. Tenían eso, también sabían resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sabían resolver ecuaciones de tercer grado, no todas, pero algunas. Y esto es largo, los matemáticos que están aquí, eh, son unas 10 páginas de cálculos para resolver una ecuación de estas, los que han hecho, es un poquito complicado. Eh, también, como eran buenos mercaderes, tenían tasas de interés, ¿Sí? Y ustedes, los que tienen un préstamo, eh, tienen las mensualidades de los préstamos. ¿sí? Y eso va cambiando en función del tiempo, de, del interés y todo eso. Y eso utiliza eh, la función exponencial. El único problema es que la función exponencial aparece en 1690, es decir, 3000 años después. Entonces, pues lo que hacía esta gente era aproximar, o sea, se dieron cuenta que era la buena forma de utilizar, era el buen concepto matemático para utilizarlo. Entonces, dieron algoritmos matemáticos para aproximar la función exponencial. Y con eso hacían sus, sus cálculos y prestaban alegremente el dinero. También sabían aproximar raíces cuadradas. Y vamos a ver que la raíz cuadrada de 2 es un número bastante bonito. Y eh, esta es una tableta de arcilla donde aquí está en, en alfabeto cuneiforme eh, cuánto vale la aproximación de raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿para qué era importante la raíz cuadrada de 2? Porque era in, indispensable para hacer una esquina. Cogen un 1, 1 y para ver ¿Cuánto hace una esquina? Pues aquí aparece raíz cuadrada de 2. Entonces ellos tenían esta aproximación de aquí y con eso era suficiente para hacer sus esquinitas. Eh, solo fue mejorada esta precisión 2.500 más tarde por un hindú. Y como decía hace un rato, es indispensable en, en arquitectura. Tenían muchísimas matemáticas esta, esta gente. Esta es una eh, tableta de arcilla de esta gente que es muy simpática porque es una tableta de ejercicios. Es una tableta que tiene 3.000 años de ejercicios de matemáticas. Entonces, aquí él escriba cuyo nombre no se sabe, eh, le ponía ejercicios a sus alumnos, eh, calcule esto, haga esto, haga, y ahí está. O sea, es esa, esa cantidad de información que tenían ya acumulada. Entonces, eh, lo interesante de todo esto es que sin todos estos conocimientos matemáticos, sin toda esta capacidad de abstracción, sin todos esos cálculos, es imposible eh, construir este tipo de, de pirámides, los Yigurat, es imposible eh, tener cierto tipo de desarrollo, es imposible organizar la producción agrícola, la, todo tipo de, de la civilización que, que, que tenía en esa época, sin esos conocimientos no es posible. ¿sí? Entonces, eh, ahora vamos a hacer un segundo saltito que no está muy lejos de aquí, estábamos ahora en, en Mesopotamia, que queda aquí, vamos a saltar, primer salto espacial, a Egipto, que está acá, que era una civilización que era casi contemporánea, en donde eh, tenían cosas muy interesantes. El único pequeño problema es que eh, no se sabe mucho de las matemáticas egipcias porque eh, los mesopotámicos tenían las tabletas de arcilla y cuando se quemaba el templo, eh, la arcilla se hacía cerámica y eso queda. Eh, los egipcios pues tenían papiro, y que es más fácil de llevar porque si se carga un cargo de un libro de, de arcilla es pesado, pero si se lleva un libro de, de papiro es livianito y el, el problema es que si se quema pues no queda nada. Entonces, no tenemos muchos conocimientos precisos sobre las matemáticas de Egipcios. Lo que sabemos es que tenían un sistema decimal como nosotros, tenían conocimientos algebraicos relativamente equivalentes, eh, sabían hacer aproximaciones, y están más avanzados que los mesopotámicos en cálculos de sólidos, en formas geométricas. Y aquí tienen un papiro donde hay las matemáticas de los egipcios, y eh, aquí sí se tiene el nombre de la persona que escribió eso, que se llama Amose. Y él es el primer matemático conocido. Entonces, él escribió esto, este es un manual de, de, de geometría, de matemáticas, en donde dice, estoy compilando conocimiento que no es mío, que ya se lo conocía desde antes, pero aquí están las cosas. Y aquí hay un cierto cálculo de ángulos, una pirámide truncada, aquí está el teorema de Tales, para los que saben que está, está aquí. Eh, y pues, tenían ese tipo de conocimientos. Ahora, todo este tipo de conocimientos tenía cierta utilidad. Esto, por ejemplo, ¿sí? Hace 4.500 años, eh, Keops decía hacer su pirámide, y si no son buenos en cálculos de volúmenes, no van a poder hacer eso. Porque tienen que calcular cuántas piedras van a entrar ahí. Van a la cantera, tienen que hacer estimaciones, tienen que hacer cálculos, y si se les acaba la piedra en la cantera, la pirámide les queda en la mitad, porque ya no hay piedras, y el faraón no va a estar contento. Entonces, necesitaban tener esa información, precisa de cómo calcular cuántas piedras necesitan para la construcción de edificios grandes. ¿sí? Evidentemente, una pirámide tiene que medir ese tipo de cosas y, y un poco de geometría al respecto. ¿sí? Hay muchos estudios sobre eh, matemáticas de las pirámides y sobre la tecnología que necesitaron para hacer las pirámides. ¿sí? En realidad, eh, hace unos cuantos años hay al lado de esto unas ruinas, que es un pueblo, pueblo grande, en donde eh, estaban los obreros que trabajaban para las pirámides. ¿sí? Nunca fueron esclavos. Egipto era lo suficientemente rico para poder tener un ejército de 10.000 obreros que trabajen para la construcción de este tipo de cosas. Nunca fueron esclavos, las piedras no eran muy grandes y la gente se las arreglaba correctamente para trabajar. ¿sí? Entonces, todo este tipo de conocimiento científico, tecnológico, matemático, es muy importante porque si no sucede este tipo de cosas. ¿sí? O sea, la gente está trabajando y dice que va a reconocer su esfuerzo y pues gente puede creer ese tipo de cosas después sí entonces todo ese tipo de cosas es importante tener tener en mente eh, entonces desde el inicio de las civilizaciones desde que, que empezamos a construir cositas eh, como humanidad eh, vemos que hay escuelas porque alguien tuvo que enseñar a escribir ponerse de acuerdo cuál es el alfabeto y ese tipo de cosas existían manuales para transmitir conocimiento y había centros de estudio sí lo que nosotros ahora llamaríamos uh, universidades. En esas épocas no había la, la noción de universidades, tal vez en, en los templos, no se sabe muy bien dónde, eh, pero había producción de conocimiento. ¿sí? En algún momento alguien tuvo que tener la idea para hacer esas, esas cositas. Y de esa manera, pues, el primer oficio de los matemáticos es ayudar a constru construir la civilización, ordenar las cosas, cuantificar eh, todo lo que es la producción, la actividad humana. ¿sí? O sea, eso es básicamente donde interviene la las matemáticas. Eh, un pequeño paréntesis pirámide porque estamos hablando de pirámides. Eh, la pirámide más antigua que se conoce es Eleana, que está en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, que tenía 50 metros de base y solo queda, solo queda esto, que son unos ladrillos. Eh, casi a la misma época, bueno, 500 años más tarde aparece la pirámide de Keops y primer salto espacio temporal tiene la pirámide de Cholula en, en México, que tiene... 450 metros de base, es la, es la más grande en cuanto a base, no es tan alta, pero es, es grande en cuanto a, a base. Y eh, sin ir más lejos, tienen las pirámides de Cochasquí, que están al norte de Quito, eh, que tienen 90 metros de base y 21 metros de alto. Y es evidente que si ustedes quieren construir eso, tienen que hacerlo con cierto criterio matemático. Para decirle al obreo, vas a hacer el muro de aquí a acá con tanta pendiente, ¿sí? hasta para saber cuántas piedras van a entrar. Eso es geometría. Si no tienen geometría, no pueden hacer eso. ¿sí? De ahí que eso lo usen por cuestiones religiosas. y Todo, todo bien, pero sin matemáticas no se hacen esas cosas. ¿sí? Eh, entonces, bueno, después de haber visto estas dos civilizaciones, eh, continuamos y vamos a hacer un pequeño salto a esa Grecia. Un salto interesante porque ellos eh, decían, entre otras cosas, que aquí no entra nadie que no sepa geometría. ¿sí? Eh, entonces, uno de los primeros geométricos eh, eh, griegos es Pitágoras, que estudió en Egipto. Entonces, ya había en ese entonces la noción de me voy al exterior a estudiar. Él fue al centro de investigación más avanzado de la época, que estaba en Egipto, y se fue a estudiar allá. ¿Sí? Y eh, Pitágoras estaba completamente fascinado por los números racionales. ¿Qué es un número racional? Son números que se escriben como, de esta manera, 30 dividido para 7, 1, 2, 3, 5, o P sobre Q, son números racionales. ¿sí? Y Pitágoras pues, creó una secta, una verdadera secta, en donde todo, para ellos todo eran números racionales. ¿sí? La música, la arquitectura, las proporciones del cuerpo, todo ese tipo de cosas eran números racionales. Es decir, de aquí a acá vale 1 y de aquí a acá vale 1.5, números racionales. Y estaban felices con eso y empezaron a decir que esa es la forma en que se, hay que comprender el universo, su cosmovisión estaba basada en esa creencia matemática y todo andaba de maravillas, hasta que Ipaso eh, de Metaponto, que era un alumno del mismísimo Pitágoras, demuestra que raíz cuadrada no es un racional, de ahí se les cae el universo. ¿sí? Y la leyenda cuenta que los otros colegas de Pitágoras, de Ipaso, y, de, y pues le amarraron una cuerda al cuello, ahí pasó una piedra del otro lado y lo botaron al bar. ¿sí? Para que no divulgue el secreto que raíz cuadrada de 2 no es un racional. ¿sí? La única cosa chistosa es que los de Mesopotamia ya lo sabían dos mil años antes, porque si no, nos hubieran eh, matado para encontrar una aproximación a la raíz cuadrada de 2. Siempre que ustedes tienen una hoja cuadrada, la doblan por la diagonal, aunque no quieran, aparece la raíz cuadrada de 2. Y hablando de hojas... Eh, la raíz cuadrada de 2 aparece en la vida diaria. Seguramente hoy ustedes utilizaron eso, sin saberlo. Eh, ¿En qué sentido? Eh, ¿Saben lo que es una hoja de papel A4? Ya, entonces, ¿cómo se construye la hoja de papel A4? Cojan la hoja de papel A4, cojan dos hojas de papel A4 y con eso tienen A3. Cojan el doble, tienen A2, cojan el doble, tienen A1 y tienen hasta A0. ¿Qué es A0? ¿Qué significa A0? A0 significa que aquí tienen... Un metro cuadrado de superficie, de manera que si cogen ese metro cuadrado de superficie y lo ponen en una balanza, tienen el gramaje que aparece en 80 gramos, hoja 4, 80 gramos. Eso significa que la hoja A0, esa pesaba 80 gramos. Y esto, la proporción entre esto y esto, es la raíz cuadrada de 2. De manera que si ustedes doblan esto, les da algo que es, eh, tiene la misma proporción A1 con A3, aquí tiene la misma proporción. Y ahí aparece la raíz cuadrada de 2, y ahí aparece la aproximación de los mesopotámicos de la raíz cuadrada de 2. Con la precisión de los mesopotámicos tienen eso. Entonces, si ustedes hoy imprimieron algo o escribieron algo en una hojita de papel A4, sin querer y sin saber, estaban utilizando la raíz cuadrada de 2. Entonces, eso es matemáticas que vienen desde hace bastante tiempo. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre los griegos y los mesopotámicos y los egipcios es que los griegos empezaban a dar las demostraciones de sus resultados. Es decir, eh, los, griegos, los egipcios y los mesopotámicos decían, se tiene esto. ¿Por qué? No se sabe. ¿Cómo? Menos aún, pero se tiene esto. ¿Sí? Los griegos decían, se tiene esto y paso a paso van construyendo el, la, cómo se van encajando los cálculos para llegar al resultado. ¿Sí? Entonces es algo que, que nosotros debemos a los, a los griegos. Y eh, pues era gente bastante simpática, los griegos, <coughs> eh, un poco de cosas de filosofía, en el T.E.T.E.T.O., que es un libro de Platón, hay los diálogos socráticos, hay un personaje que es Teodoro de Cirene donde Platón describe a Teodoro de Sirene explicando que la raíz eh, cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 17 no son números racionales, está explicando eso, eh, alumno de, Arist de Platón, Aristóteles, y en su libro, El Órgano está ahí la primera demostración de que la raíz cuadrada de 2 no es un racional. ¿sí? Entonces, en esas épocas los filósofos hacían matemáticas. En estas épocas siglo XXI, no lo sé, eh, sería bueno que hagan matemáticas, pero en esas épocas hacían matemáticas. Y, eh, pues ahí tienen uno que es profesor del otro, y los matemáticos escriben, ¿sí? transmiten y crean escuelas. Y entre los alumnos de Aristóteles había uno que era bastante turbulento, eh, que se llamaba alejandro magno y este era el imperio aqueménida de la época la potencia dominante alejandro magno eh, con muchas eh, muchas fuerzas de conquistar coge y se pasea por todo este lado eh, va hasta el, el, el in, la, la india de esas épocas y eh, empieza a fundar ciudades ¿Sí? hay muchas alejandrías y fundó como 40, no, 30 y algo ciudades que se llamaban Alejandría, y una de ellas es Alejandría de Egipto. ¿sí? Eh, cuando muere Alejandro, los generales de Alejandro se dividen en su imperio, y al que le toca a Egipto, bueno, no es que al que le toque, sino al que se logró agarrarse duro de, del Egipto, porque era, una, era la parte la más rica del imperio, era Ptolomeo Soter y su hijo, Ptolomeo II, eh, Filadelfo, y estas personas eh, tenían muchas ganas, o sea, lo sentían como era indispensable desarrollar el conocimiento. ¿sí? Y eh, bajo el impulso de estas dos personas crean la Biblioteca de Alejandría. Ahora, la noción de Biblioteca de Alejandría no es la misma noción que nosotros tenemos que es un lugar en donde se almacenan libros. ¿sí? Ahí era un centro de investigación. ¿sí? O sea, había gente que estaba trabajando ahí haciendo investigación. Había dos, en realidad, bibliotecas de Alejandría. ¿sí? O sea, dos, dos edificios en donde almacenaban los, los, almacenaban los papiros y hacían copias de libros, traducían libros y hacían investigación. Y eh, ahí aparece Euclides, eh, que para nosotros los matemáticos es uno de los primeros matemáticos modernos. ¿En qué sentido? En el sentido que eh, empieza a construir toda su teoría sobre pequeños elementos, que son axiomas. Los axiomas son verdades, eh, que no se demuestran, que se aceptan, y, y él tenía cinco axiomas, y a partir de esos cinco axiomas construía toda su teoría. ¿sí? Eh, y eso es algo muy bonito, muy simpático, desde un punto de vista racional, lógico, se construye todo a partir de pequeños elementos. Nosotros, como matemáticos, relativamente felices. ¿Por qué relativamente felices? Porque entre los cinco postulados de Euclides, ya la gente, o sea, los, los, los colegas matemáticos de Euclides, se daban cuenta que esos cinco postulados como que no estaban tan bien, ¿sí? como que algo fallaba. Eh, no eran completamente satisfactorios los, los cinco postulados. Y la humanidad se demoró un poquito, 2.300 años, en eh, dar una lista de 20 axiomas, es David Hilbert, que era un matemático alemán, son 20 axiomas a partir de los cuales hace la geometría euclidea completamente rigurosa. Ahora, ¿qué es la geometría Euclidia? Es todo lo que ustedes pueden ver. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven es geometría Euclidia. ¿Sí? Todo lo que están viendo ahorita es geometría Euclidia. Y eh, lo que es interesante aquí es que hay problemas matemáticos que eh, toman mucho tiempo en ser resueltos. 2.300 años. ¿sí? Eh, las computadoras ya no es así. Las computadoras de hace 20 años ahora ya nadie las usa. Estarán en un museo, pero ya nadie usa eso. Su teléfono celular de hace 10 años ya no lo usan. ¿sí? Nosotros como matemáticos seguimos trabajando con problemas que, bueno, tal vez no tienen 2.300 años de antigüedad, pero sí tienen 100, 200 años de antigüedad, ¿sí? es parte de la disciplina hacer eso. Y también pues eh, había hipatía de, de Alejandría que un poquito más tarde pues trabajaba ahí eh, y la mataron a la pobre porque eh, eran fanáticos católicos que cogieron y la, la mataron a la, a la pobre hipatía. Bien, entonces volvamos al imperio de Alejandro y aquí es muy interesante porque hay un, un, un choque cultural <coughs> entre el mundo griego, egipcio y mesopotámico con el mundo hindú. ¿sí? O sea, llega hasta el Indo, eh, los soldados de Alejandro dicen, jefe, hasta aquí nomás llegamos, ya me cansé, me regreso a la casa. ¿sí? Eh, pero hay, un, hay un, de verdad un choque cultural gigante entre estas diferentes civilizaciones y eh, hay muchos Budas de la época que tienen eh, posiciones helenísticas. Entonces hubo una influencia helenística tremenda en el arte hindú. ¿sí? Y evidentemente no solo en arte, sino en, en ciencias, tecnología y un montón de otras cosas. Eh, en el Valle del Indo había eh, en realidad una, una civilización bastante avanzada, muy antigua, que se está estudiando todavía. Tengo unos colegas que trabajan en, en ese tipo de cosas. Eh, y entre otras cosas, pues tenían un sistema decimal. Pero eh, si ven aquí es uno, dos, tres, cuatro, cinco, y fueron los hindúes de esta parte de aquí que tuvieron la idea de hacer el uno de esta manera, el 2 de esta manera y el 3 de esta manera. ¿sí? Esas son las cifras hindúes. Que nosotros utilizamos son las cifras hindúes. Eh, los hindúes también son los primeros o los verdaderos inventores del cero, como número. ¿sí? No como cero posicionado. ¿Por qué? Porque eh, ellos en el, en el budismo tenían eh, el concepto filosófico del vacío. Los griegos, los egipcios y mesopotámicos también tenían el vacío primordial. Pero llegaban los dioses y se acabó el vacío y empieza la buena vida. Pero los budistas pues tenían la noción de que uno podía volver al vacío a la vacuidad. Y cómo la, la representación filosófica del vacío era de esta manera. ¿Sí? Entonces, Ese es el cero que nosotros conocemos ahora que corresponde a la noción de, de vacío de los, de los hindúes. Y eh, pues un poquito más acá, aquí en Nalanda, aparece una universidad eh, que era muy famosa en la época eh, que, en donde estudió Arya Bhatta, que ya vamos a ver eh, que es un matemático hindú. Y esta universidad era muy interesante porque tenía un examen de ingreso exigente. ¿Sí? Lo, las crónicas dicen que era solo el 10% de alumnos que lograban pasar el examen de ingreso. Tenían clases de eh, matemáticas, física, medicina, astronomía, eh, en sus buenas épocas tenían entre 4.000 y 10.000 alumnos. ¿sí? La Escuela Politécnica Nacional Laurita del Ecuador tiene 8.000 y algo alumnos. ¿sí? Y tenían tesis de fin de estudios. Tenían que hacer un manual de fin de estudios. O sea, no hemos inventado nada. ¿sí? Entonces, ahí la gente estaba trabajando. Y eh, bata junto con Brahmagupta Gupta son los primeros en utilizar los números negativos. ¿sí? Los griegos no tenían números negativos, los egipcios no tenían números negativos, no, tenían la, no, no desarrollaron la necesidad filosófica de trabajar con números negativos. ¿sí? Los eh, hindúes sí. Y eh, bueno, ahora nosotros tenemos todos los números negativos y todos sabemos que menos por menos da más. ¿sí? Pero eso es una regla que alguien tuvo que inventarla. Eso no cayó del cielo. Alguien tuvo que pensar que la buena manera de hacer las cosas es que menos por menos da más. Y fueron ellos pensaron en eso y que dieron esa regla. ¿sí? También eh, dieron, empezaron a dar tablas trigonométricas y las palabras actuales que nosotros usamos como seno y coseno derivan del sánscrito, jilla y cojilla, que fue luego eh, traducido al árabe y luego traducido al, al latín y por eso tenemos seno y coseno. También desde un punto de vista filosófico tenían la capacidad de decir que hay varios tipos de infinitos. ¿sí? Entonces nosotros, eh, bueno, la gente en Tal vez que no está acostumbrada a eso, como hay un infinito. Pero como matemáticos sabemos que por lo menos hay dos, el bonito y el feo. <risa> claro, porque el, el alef sub cero es el bonito más infinito en donde uno puede hacer las cositas, el alef sub uno es donde uno tiene que hacer cosas transfinitas y ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿sí? entonces Y esta gente sí tenía ya esas, esas nociones de, de varios tipos de, de infinitos. Eh, bueno, en esas épocas estamos en, en 400 ya eh, después de Cristo y un pequeño interludo maya, entonces ahí un pequeño salto espacio temporal hacia tierras de, de Yucatán. Eh, los mayas, una civilización que va del 400 al 1400, antes de Cristo, 1400 después de Cristo, y tenían un sistema en base 20. ¿sí? Eh, tenían el cero posicional, ¿sí? no tenían el cero como número, tenían el cero posicional, y una cosa muy simpática de los mayas es que en los años aproximadamente 763 organizan el primer congreso internacional, que eran solo los mayas, de astronomía. ¿sí? En el sentido que se grabó en la piedra, ese tipo de cosas, y se ponen de acuerdo. ¿Cuándo empieza el primer día del año? ¿Cómo vamos a medir el tiempo? ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas tuvieron que reunirse y ponerse de acuerdo. ¿sí? En Europa eso es 1800 algo. Que se pusieron de acuerdo. ¿sí? Eh, calcularon con mucha precisión la duración del año solar. Ellos tenían eh, 365 días, coma eh, 242. ¿sí? Es lo, la, la estimación que tenían. Pero el valor real es 242.19. ¿sí? Entonces no estaban muy lejos de eso. Y evidentemente pues tenían eh, conocimientos geométricos avanzados, porque sin eso no pueden hacer esto. O sea, aquí hay un cubo, Aquí tienen que ver la pendiente, o sea, los ángulos y todo ese tipo de cosas, y sin geometría no, no hacen eso. ¿sí? Es imposible hacer ese tipo de cosas si no hay un conocimiento en, en geometría elemental. ¿sí? Bien, entonces ese era un pequeño interludio maya y ahora vamos otra vez por acá, en un salto, por eso agárrense bien, porque pasamos del Yucatán acá, y eh, aparece lo, el mundo islámico y eh, toman Alejandría en 641, en 751 hay la, la batalla del río Talas contra los chinos, que es la máxima extensión del islam aquí, y eh, pues recuperan todas las influencias griegas e hindúes, ¿sí? recuperan todo eso. Y entre esas fechas, pues aparece Muhammad Ibn Musa al khwarizmi que ustedes lo conocen, todos lo conocen, que era Uzbek, ¿sí? Uzbekistán queda por acá, ¿sí? Uzbekistán queda por aquí. Y al khwarizmi eh, a, a pesar de haber nacido en Uzbekistán, va a trabajar en Bagdad, que era en lo que se llamaba la Casa de la Sabiduría de Bagdad. ¿Sí? O sea, suena bonito, pero debió ser un centro de investigación. ¿Sí? Y eh, él es uno de los primeros en <coughs> popularizar la notación hindú, por eso que hablábamos de cifras árabes, pero en realidad son cifras hindúes. Eh, introduce la noción de restauración, que es, al al que es algebra. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen eh, tres manzanas y una col... Y cinco bananas por aquí, y tienen la igualdad, pues ponen las bananas con las bananas, las peras con las peras, y quito uno y le pongo acá. Estoy quitándole de un lado la igualdad y le estoy restaurando al otro lado. ¿Sí? Entonces, ese proceso de quitar aquí y restaurar al otro lado es el álgebra. ¿Sí? También tienen algoritmo que viene de Alcuarismi. Es algo algorítmico, es algo que se puede hacer de paso a paso y que da un resultado simpático. ¿Quieren ver la cara de Alcuarismi? Él es Al-Juarizmi. ¿Sí? Entonces, este es el libro de Baldor, que es bastante conocido en América Latina, y él no es Baldor. ¿Sí? ¿Quieren ver la cara de Baldor? Él es Baldor. ¿Sí? Aurelio Baldor, que era un abogado cubano, era un matemático cubano, que fue a Estados Unidos y luego a México y que eh, escribió su, su libro para colegios, colegio, porque tiene un colegio en, en Cuba. Y eh, contactó una editorial eh, mexicana que inundó todo el mercado latinoamericano. ¿sí? Entonces, él es eh, Valdor y no el otro. <risa> y pues las obras de al pues fueron traducidas por Gerardo de Cremona en 1100 y algo, y ahí es donde el occidente comienza a recuperar el conocimiento acumulado de, todo, de toda esta gente. Eh, sigamos en el mundo islámico y veamos un poco Beg, que es el que está ahí. conocen ustedes a Beg? ¿Han escuchado ustedes hablar de Ulug Es uno de mis favoritos, Ulug Era astrónomo y matemático. Lo chévere de Ulug es que era nieto de Timurlang o Tamerlán. Y Tamerlán era un turco mongol que se creó un imperio de aquí. Pero era bastante eh, directo este Timur Lang y era un conquistador, así que iba con todo. Y se calcula, los historiadores estiman que él mató el 2% de la humanidad de ese entonces. ¿Sí? Entonces, las estimaciones bajas de entre 5 millones y 17 millones de personas mató él. ¿Sí? Eh, y su capital fue Samarcanda que está ahí. Entonces, la, la gran ventaja de Uluk Beg es que era el nieto de Timur Lang y el papá de Uluk Beg, el hijo de Timur Lang, vivió durante mucho tiempo. De tal manera que Uluk Beg, pues tenía mucho dinero, el hijo del sultán, y tenía mucho dinero y se dedicó a su pasión, que eran las matemáticas y la astronomía. Y eh, reunió a los más grandes matemáticos, astrónomos de la época, con sus propios fondos, subvencionó a eh, 10.000 estudiantes en diferentes escuelas. Se calcula que había como 5.000 estudiantes que estaban haciendo matemáticas, eh, más que lo que se tiene ahorita en el Ecuador. Eh, y creó un observatorio astronómico eh, de unas 60, 70 personas, y daba muchas becas para los alumnos. ¿sí? O sea, hay hay uno, de los, uno de los colegas de, de Beg que era al kinchi eh, cuyos padres eran tan pobres que estaban casi pensando en venderlo como esclavo a su hijo. Y llega Beg, tiene becas, y como era pilas, pues se gana esas becas y empieza a estudiar, y es un matemático de primer plano. ¿sí? Y eh, como matemáticos y como astrónomos necesitaban medir correctamente la posición de los astros, y empiezan a hacer aproximaciones de pi, de seno, cosenos, y empiezan a construir cartas celestes de una precisión que solo fue superada en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de conocimiento empiezan a escribir en, en libros, eh, y aquí es donde la, la historia es un poco trágica, porque se muere el papá de Ulugbek, le toca ser sultán, y esas cosas a él no le interesaban, entonces duró dos años como sultán, y el sobrino de Ulugbek, que sí si le interesaba la política, lo mató y mató a toditos los del, del laboratorio. ¿sí? Uno logró escaparse, con todo el libro de, los, de, de, de, de las investigaciones, se escapó por aquí, por aquí, por acá, por acá, llegó a Estambul y donó eso al sultán de Estambul, por eso se llaman las tablas sultanianas. Ni bien llegaron a Estambul, se las tradujo a griego y al latín, llega a donde los europeos, a Copérnico y a Kepler, y a partir de ahí salen las leyes de Kepler y la revolución copernicana, entonces, gracias al trabajo fantástico de esta gente que lograron tener este tipo de, de desarrollo en, en Europa un poquito, un poquito más tarde. Bien, otro interludio, más o menos en las mismas épocas. Venimos a las tierras de por aquí y tenemos los incas. Los incas eh, en general duraron muy poco. ¿sí? Se despertaron en 1400 y en 1530 ya vinieron los españoles. Y tenían un imperio bastante grande. ¿sí? Eh, contaban en base 10. Tenían observaciones astronómicas bastante precisas. Eran muy buenas en estadísticas, según los, crónica, los, los que hacían las crónicas en España. Y evidentemente tenían eh, conocimientos geométricos. Entonces aquí tienen un, un contador, aquí, contador, donde tienen los quipos y aquí tienen una serie de, de cositas. ¿sí? Lastimosamente eh, no se ha descifrado hasta ahora qué mismo significaban los quipos y no, no se tiene un conocimiento profundo de lo que significan todos los quipos. ¿sí? Es algo que todavía no no hemos logrado comprender, pero ellos tenían una calculadora que es la yupana. No sé si ustedes conocían la yupana. Entonces los, los españoles contaban que tenían estas maquinitas eh, que tienen unas casillas de aquí y que les permitían hacer operaciones de grandes cantidades poniendo granitos de maíz. ¿sí? Entonces ponen estas, estas, estas, estas y uno, yo, sumo uno, me falta uno, yo cojo dos, tu, tu, tu, tu, tu, tu. y estaban en capacidad de hacer mmm, cálculos con números muy grandes, porque es un imperio grande, donde no hay que decir, tú me debes 50.000 eh, costales de, eh, de maíz, dos, tres vicuñas, por acá y así sucesivamente. Entonces tenían que tener una, una contabilidad precisa y eh, pues los, los, los, los contadores utilizaban las yupanas para hacer ese tipo de cálculos. ¿sí? Entonces ese tipo de conocimiento tenían. En el, cuanto al Ecuador, eh, esto es Inga Pirca, que está un poco al sur del Ecuador. Eh, que aparece una cosa bastante interesante porque esto es una base cañari a la cual los incas al llegar pusieron un templo inca encima ¿sí? y eh, parece ser que es el único, la única construcción oval de toda América Latina de para abajo ¿sí? en donde el eje grande está orientado este oeste y el eje pequeño del elipse es norte-sur ¿sí? está claro eso eh, este tipo de rayas aquí eh, estoy convencido yo personalmente que no fueron hechas al azar y que corresponden con algún movimiento de los astros. ¿Cuáles no lo sé? Porque no soy astrónomo. Eh, y eh, creo que hay bastante material para estudiar. ¿sí? No soy astrónomo, entonces no tengo el conocimiento para estar viendo algunas cosas. Pero estoy casi convencido que esto es, corresponde con algún movimiento de algún astro. ¿sí? Entonces esa gente sabía lo que hacía. ¿sí? Esas cosas no fueron hechas al azar. Porque el momento que tienen que picar las piedras, que es andecita, que es piedra dura, y ponerla así, pues hay que calcularlo. No es así, eh, así nomás. ¿sí? Eh, bien, y mientras tanto, pues ahora sí vamos a Europa. ¿Y qué pasaba en Europa en esas épocas? Estaban bastante atrasados los jóvenes de allá. Y van a ver por qué. Eh, el monumento de aquí es el Panteón de Agripa. Agripa era un general eh, romano, 27 a.C., que todavía está en bastante buen estado en, en roma y adentro tienen un, una circunferencia donde no, una esfera que entra ahí perfectamente que tiene 43 metros de diámetro ¿sí? 500 años más tarde viene teodórico y dice quiero hacerme mi tumba chévere y tienen algo que tiene 11 metros de diámetro esto es una cúpula que tiene 43 aquí tienen 11 y se perdió la tecnología para hacer el techo entonces, Teodorico tiene aquí estas cositas de aquí, que es, es una sola piedra, es un monolito, y esto es una tapa de olla. Y esto servía para amarrar con cuerdas la tapa de olla. ¿Sí? Porque se perdió la tecnología para hacer esos arcos grandes. ¿Sí? Eh, sin embargo, gracias a los hindúes, a los perdón a los, a los, islamis, o sea, los que estaban ahí en el islam y todo eso, a los musulmanes, redescubren el... el, el conocimiento griego, toman también, empiezan a traducir los manuales eh, de lo, del Islam y ahí empiezan un poco a despertarse. Entonces, uno de los primeros es Fibonacci, que es bastante popular en la sucesión de Fibonacci y todo eso, que está en las flores y tal, el único problema es que eso ya se lo conocía por los hindúes de la Universidad de Nalanda 700 años antes. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente la sucesión, la sucesión de Fibonacci, es algo que ya se sabía antes, solo que eh, llegaron los turco-mongoles y estudiaron la Universidad de Nalanda. No quedó nada. ¿sí? Entonces se redescubren las cosas. Luego viene Tartaglia, que estudia las ecuaciones de tercer grado. Eh, Cardano, que empieza a ver los números complejos o imaginarios. Y aquí es donde eh, las cosas se desarrollan un poquito más en Europa. Eh, aparece Viet y su alumna, Catherine de Parthenay. Y entre los dos eh, escriben manuales de matemáticas y ellos son... Los que inventan o usan el símbolo más, el símbolo menos y el símbolo igual. Alguien tuvo que inventar eso. Fueron ellos. ¿Sí? Ellos dijeron, dos más dos, pongo una cruz, igual 4 Fueron ellos los que empezaron con esa notación Que ahora todo el mundo usa. ¿Sí? Eh, y ahí pues empieza un desarrollo grande, Galileo, que estaba todo bien, hasta que vino la incosición y le chamuscaron un poquito las, los pies. Eh, Newton, que empieza a desarrollar el cálculo diferencial con Leibniz. Los hindúes estaban a estico de desarrollar el cálculo diferencial. ¿sí? Estaban, o sea, ya tenían la, la noción de eh, descomposición de funciones como series de potencias, o sea, descomposición de Taylor. Ya lo tenían. ¿sí? Emilie de Châtelet, que eh, hizo un compendio de las obras de Newton y de Leibniz. Y a partir del cálculo infinitesimal las cosas pues, despuntan maravillosamente en, en, en Europa. Pero eso no se hace solo, ¿sí? o Entonces sea, está a la par con el desarrollo de eh, cierto tipo de instituciones en donde la gente puede trabajar en paz, como la Academia Nacional de los Linces en Roma, la Royal Society, la Academia de Sciences, la Academia Prusiana de las Ciencias en Berlín, en donde el Estado empieza a financiar a la gente para que haga ciencia y que se dedique a hacer ciencia. Eh, y pues aparece una proliferación gigante de centros de investigación, de universidades, y lo que nosotros ahora conocemos con eh, todo el siglo de las luces, ¿sí? todo el conocimiento de, que, que proviene de, de ese tipo de cosas. Y hace básicamente posible el desarrollo tecnológico que tenemos ahora. El micrófono con el cual estoy hablando, la luz que está proyectándose ahí, eh, la vestimenta que tienen ustedes, sin el conocimiento de esto, no, no, sería imposible tener lo que tenemos ahora. ¿sí? Y... Cosa importante, este desarrollo se puede perder. ¿sí? La Universidad de Nalanda, una vez que fue destruida por los turcos mongoles, nunca más volvió a ser. El laboratorio de astronomía de Samarcanda destruido por los fanáticos, nunca más se acabó. ¿sí? Y eh, un ejemplo más reciente, España, por ejemplo, perdió el tren del siglo de las luces. ¿sí? O sea, Europa estaba en pleno razonamiento, o sea, en pleno... Eh, siglo de las luces, o sea, el razocín y todo eso, España no. Y hay una anécdota bastante cruel en donde eh, los mercaderes y, y ciertos científicos de la época eh, querían ver si era posible hacer un dragado en el río Ebro, porque eso hubiera permitido a barcos con mayor tonelaje pues, tonaje, eh, pasar y por ciertas partes del río Ebro que no eran navegables. Entonces los científicos, ingenieros, pues hicieron sus cálculos, habría que raspar por aquí, raspar por acá, eso cuesta tanto, necesitamos tantos tanto, tanto hombres para hacer la obra, eh, las máquinas habría que inventarlas, tenían el diseño, y tienen toda una carpeta grande sobre cómo hacer el dragado para el ebro. Cogen eso y lo mandan al rey, porque necesitaban el beneplácito del rey, pero antes de llegar a las manos del rey, tiene que pasar por la comisión episcopal, entonces dan la carpeta a la comisión episcopal, Dos meses después, la respuesta. Si Dios hubiese querido que el río Ebro fuese navegable, lo hubiera hecho. Al buen entendedor, pocas palabras. Ahí quedó. ¿Sí? Eh, pero hay ejemplos más recientes. Francia, en la Primera Guerra Mundial, perdió toda una generación de matemáticos, físicos, artistas, músicos, poetas, porque en esa época estábamos en plena, o estábamos en plena Tercera República, en donde todos los ciudadanos eran iguales. Y eso significaba que todos tenían que estar en el frente de batalla. En el frente de batalla eran 10.000 muertos por día. ¿Sí? Entonces, toda una generación fue sacrificada bajo ese precepto de igualdad. Los prusianos que estaban al frente decían, mmm, los científicos los vamos a poner atrás a que ajusten la, los cañones y no les vamos a poner en primera línea. ¿Sí? Eh, los alemanes, más recientemente, ¿sí? eh, con las leyes estúpidas de los nazis, pues destruyeron, pero completamente, la escuela matemática alemana, ¿sí? que antes de la primera, de la Segunda Guerra Mundial era de las mejores del mundo. ¿sí? En física, en química y matemáticas tenían un brillo gigante. Llegan estas leyes, destruyen completamente y al día de hoy, 80 años más tarde, la escuela de matemática sigue siendo muy buena y es estupenda, pero no tiene el mismo brillo que tenía antes. Pero hay que tener conciencia de eso, que no es algo que es eh, gratuito y que nunca se va a perder. ¿sí? O sea, hay políticas que pueden hacer, o situaciones que pueden hacer que se pierda ese tipo de conocimiento. Y, eh, y hay que tener cuidado con eso, porque si no se llega a este tipo de razonamiento. Donde hay gente que está feliz que no hace matemáticas. ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Porque ahorita los adolescentes les quitan el teléfono una media tarde y están tristes. Y sin matemáticas no hay los teléfonos, no hay comunicación, no hay nada. Eh, entonces, desde el inicio existen escuelas donde se enseñan las matemáticas. ¿sí? Hay centros en donde se hace investigación y hay intercambios entre investigadores. ¿sí? Eso es algo que es eh, desde, que empezó, desde que empezamos a ser eh, seres humanos hay ese tipo de cosas. Y hay que tomar conciencia que eso, bueno, yo hablo ahorita de las matemáticas, pero como hablo de las matemáticas podría hablarse de la química, de la física, y de un montón de cosas. ¿sí? Pero como soy matemático, pues hablo de lo que medio conozco. Y eso es muy, muy importante. ¿sí? Eh, lastimosamente los poderes públicos no siempre están conscientes de esa importancia. El público en general tampoco está necesariamente consciente de esas cosas. ¿sí? Eh, por ejemplo, muchas universidades dicen, yo quiero solo matemáticas aplicadas. No quiero matemáticas teóricas. Todo bien, o sea, ustedes aquí creo que todos tienen una tarjeta de crédito y el momento que hacen, tienen que hacer un PIN. ¿sí? Todos tienen un PIN de cuatro números. ¿Por qué cuatro y no seis? ¿Y no diez? ¿Qué son esos cuatro números? Esos cuatro números vienen de la factorización de números primos grandes que permite solo por potencias, eh, descomposición de potencias, tener cuatro números, que da una gran flexibilidad en tan, términos de criptografía. ¿sí? Eso es criptografía. ¿Eso en qué se basa? En el teorema de Hardy, que era un matemático alemán, perdón, matemático británico, del siglo pasado, de 1900, y él se jactaba que sus matemáticas no servían para nada. 100 años más tarde lo usan a diario. ¿sí? Entonces, las matemáticas que hoy en día pueden no servir para nada, en 20, 30 años pueden ser cosas de todos los días. ¿sí? Entonces, decir, solo quiero matemáticas aplicadas, es una visión muy a corto plazo, ¿sí? Se necesita de todo. Entonces, eh, ¿cómo ven? Pues la, la idea de, de esta pequeña conferencia era mostrar un poco la influencia de las matemáticas en la vida nuestra, en cómo eh, vamos teniendo nosotros como seres humanos un cierto tipo de desarrollo que está ligado a las matemáticas y pues que ese desarrollo hay que cuidarlo, porque depende de nuestra civilización. El momento en que se pierda ese tipo de cosas, vamos a estar mal, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí creo no, no sé, o sea, si se han hecho todos una ecografía. ¿Qué es una ecografía? Cogen, le pasan una bolita y se ve por adentro el órgano. Eso es un método de ver lo que está adentro no invasivo. ¿sí? Matemáticamente, ¿qué es? Mandan ondas, esas ondas rebotan con el órgano. Está el sensor que recoge la onda rebotada y a partir de eso hace una, una reconstrucción tridimensional de lo que quiere ver. Y para eso necesitan lo que se llama la transformada de radón inversa. Y si no saben lo que es la transformada de radón inversa, no hay ecografía. ¿Sí? Y la única forma de ver qué es lo que hay adentro era con bisturí. Ah, no, si ha estado bien. ¿Sí? Entonces, y eso es algo reciente. La ecografía, nuestros abuelos no tenían ecografía. ¿Sí? Eso es algo reciente. Y si no hay las matemáticas detrás, aparte de toda la parte tecnológica, Jamás van a tener la reconstrucción tridimensional de, de ese tipo de cosas. ¿sí? Entonces la tecnología se la puede ver, pero detrás de eso también hay muchísimas matemáticas. ¿sí? Y evidentemente a Radon le importaba un pepino que no existía ese tipo de cosas. O sea él es más interesado en ver problemas inversos, es decir, cómo reconstruir un objeto a partir de la señal invertida de, de que reflejaba sobre cierto tipo de cosas. Entonces, eh, eso básicamente, o sea, el, el, la, la idea es que las matemáticas son una aventura humana. Somos seres humanos los que hacemos matemáticas, ¿sí? A veces salen, los normales que no salgan. Y pues, con eso quería terminar. Muchas gracias. Sí. Y evidentemente, si tienen preguntas... ¡Claro! Inmediatamente. Eh, a ver, la bomba atómica. ¿sí? Cuando quieres comprender qué pasa con los átomos de adentro, ya no puedes hacerlo con geometría euclidea. La cosa ya no funciona. Los, los, los átomos no verifican geometrías de Euclides. Necesitas otro tipo de geometrías. La teoría de la, de la relatividad, ¿sí? el espacio-tiempo de Einstein, en realidad eso es un espacio, o sea, es una variedad en eh, geometría, eh, espérate, ¿es rimaniana? Sí, es, es, es subrimaniana, una variedad lorenciana que claramente o sea, no es, no es, eh, no es eh, euclidia. Entonces, el espacio-tiempo que tenemos ahorita, que es el, que el sistema físico que permite comprender nuestro universo, se basa en geometrías neuclidias. Los agujeros negros, el sol, la gravedad, las ondas gravitacionales, todo eso es geometría neuclidia. ¿Sí? Entonces, ahí aparece la geometría euclidia. No Euclidea, ¿sí? pero cuando es plano, cuando está así medio inclinado, ¿sí? o sea, cuando está aquí medio curvo, eh, es geometría Euclidea. Pero cuando quieren hacer cositas más complicadas, ya eso no funciona. ¿sí? La tomografía, eh, no sé si les han hecho tomografía, les cogen y les meten en un tubo y les vuelven a sacar. Y adentro hay el imán que está girando. ¿sí? para hacer la reconstrucción en tres dimensiones de lo que pasa dentro de su cuerpo, ahí necesitan también geometría una Entonces, esos tipo de cosas también intervienen. Eso es un ejemplo entre, entre tantos. Bueno, podríamos pasar días, horas, porque es súper, súper loco las, las aplicaciones que hay las matemáticas, que son las que permiten medio comprender el espacio-tiempo. ¿sí? Hay modelos, eh, nosotros se supone que vivimos en espacio de cuatro dimensiones. O sea, tres, o sea, ancho, alto, gordo y el tiempo. ¿sí? Pero hay sistemas físicos o modelos físicos en donde hay dos coordenadas de tiempo. ¿sí? Hay ciertos físicos que creen que en realidad hay como 27 dimensiones, ¿sí? sino que son chiquititas y no se las ve. Un poco como una hoja de papel que tiene su espesor. ¿sí? Entonces, están en un plano, pero una hoja de papel, o sea, está en tres dimensiones, no está en dos, porque tienen un espesor que es chiquitito. Entonces, hay muchísimos ejemplos en donde eh, la geometría neuclínea es, es fundamental. Eso sí, hay muchas cosas. ¿Hay mismo, con, con sobre, eh, es ¿pero eh, buena pregunta, ¿debe ser alguna geometría eh, rimaniana? Eh, no soy geómetra, hago análisis, pero debe ser algún tipo de geometría rimaniana. La variedad precisa, no, no sabría decirte. es una buena pregunta eso si se fijan ya las máquinas son mejores que nosotros en ciertas cosas, en ajedrez ya en ajedrez las máquinas nos ganan ¿sí? en, Go todavía no. en Go todavía no pero en ajedrez ya nos ganan ¿sí? eh, ¿qué va adelante? o sea, depende en qué ¿sí? depende en qué área de las matemáticas mi área que todavía es papel y lápiz estamos en pañales y nos falta largo ¿sí? o sea, ahí no hay computadora que entre ¿Sirve para escuchar música la computadora? Eh, pero estábamos con papel y lápiz. Yo, o sea, yo no toco una computadora eso. Y muchos colegas en álgebra, ¿eh? seguimos con problemas que son totalmente clásicos. Hay otras cosas en donde está apareciendo muy recientemente el machine learning, la inteligencia artificial, y eso pues, en realidad, eh, hay que tener un poquito de cuidado porque eso es algo que, como nosotros le decimos, que debe reaccionar a la máquina. ¿sí? Alguien le dijo a la máquina, debes pensar así. No es que la máquina aprendió solito y dijo, ah, me desperté. No. Hay todo un proceso científico, matemático que le va orientando. ¿sí? Entonces, el futuro por el momento está complicado porque tenemos muchos problemas que no sabemos hacer. Problemas simples que no sabemos hacer. Un, un problema muy simple que, estamos en, que no comprendemos absolutamente nada desde el punto de vista matemático es que ustedes abren la, el agua del grifo y sale agua. ¿sí? Eso nosotros como matemáticos estamos en la incapacidad absoluta de comprender la turbulencia que aparece con el chorro de agua. ¿sí? Ese es un problema que está considerado como uno de los siete problemas más difíciles de la humanidad ahorita. ¿sí? Y toda, muchos modelos matemáticos están completamente mal y no tenemos por qué lado matemáticamente atacar ese tipo de problemas. Entonces hay muchísimos problemas abiertos, hay muchísimas cosas por, por descubrir y algunas requerirán la ayuda de las computadoras, eso sí ayudan a hacer cálculos eh, de todo lo que es el análisis numérico. ¿sí? La movilización en tres dimensiones de ciertas cosas, eso las máquinas lo muchísimo porque permiten hacer cálculos ¿sí? rápidos, eso sí ayuda. Pero en otras áreas todavía estamos en papel y lápiz. ¿sí? Entonces todavía estamos, hay de todo, es, va, estamos del papel y lápiz al uso de las computadoras, hay todo ese rango de, de posibilidades en las matemáticas. ¿Una pregunta? Es mucho antes de Tales. Sí. No, el, el teorema de Tales es una invención de los franceses porque necesitaban darle un nombre a ese resultado para que los alumnos lo memoricen. Y le dieron el nombre de Tales. No, nadie sabe si Tales demostró ese resultado. ¿Sí? Es un proceso memotécnico. Eh, eh, Amose, que estuvo mucho antes de Tales, conocía ese resultado pero no es el teorema de Amós, es el teorema de Tales. Entonces, es eh, la misma manera que la, la sucesión de Fibonacci, Fibonacci la redescubre, pero los hindúes la sabían 700 años antes, pero nadie dijo, yo, uh, God Winston, cuánto. Eh, no, no tenemos esa prueba. O sea, como estamos en la incapacidad de ponerle un nombre a ese resultado, le ponemos el más reciente que era Fibonacci. ¿sí? Entonces, es el teorema de Tales, pero en realidad Amós ya lo conocía que era antes. En eso, no sé si... Eh, por varias cosas, o sea, primero le hicieron a todos los judíos se me van de la universidad. De ahí se fueron la mitad. Y la otra mitad eh, dijeron, bueno, un cierto número dijeron, hey, o sea, pero son mis amigos, o ¿por qué les votas? Entonces yo también me voy. Menos gente. Otro número, que eran fanáticos, se fueron a morir en el frente de batalla. ¿Sí? Entonces, eh, y a la final no queda nadie. Pero la bomba atómica fue desarrollada en Estados Unidos. Eh, sí y no. Había una competición sobre la fisión. Los que descubren la fisión nuclear, es decir, el hecho de poder romper las moléculas, es eh, Curie, la, la madre y la hija, que trabajan en eso y se dan cuenta que es posible romper eso. Y al hecho de romper eso, hay mucha energía. Los físicos alemanes también trabajaban en eso, pero curiosamente los, alemanes no, los físicos alemanes no querían llegar a la bomba. Eh, muchos se van a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos la gente sí quería hacer eso ¿Sí? o sea, sí querían desarrollar la bomba atómica pero un, era la necesidad bélica entonces a partir de eso y de matemáticas y físicas se construyen las cosas pero los alemanes, eso se, se demostró mucho después que eh, la gente estaba investigando eso pero tenían miedo de que esas armas caigan en malas manos y por eso no, investig, investigaban un poco con, con distancia ese tipo de cosas y por eso es que la, la, la bomba atómica nunca se desarrolló en, en Alemania no estaban tan cerca, pero no, no lograron a desarrollar las cosas ahí. Depende de qué es lo que se quiere hacer. Desde mi punto de vista muy personal, yo diría que sería bueno que haya más Sentido crítico y las matemáticas dan ese sentido crítico. Las matemáticas no es algo democrático. ¿sí? No hay democracia en matemáticas. Aquí estamos todos nosotros, vamos a hacer votaciones, vamos a hacer, ¿quién quiere que 2 más 2 sea igual a 3? ¿Quién quiere que 2 más 2 sea igual a 5? ¿Quién quiere que 2 más 2 sea igual a 10? Votemos. Ganó 2 más 2 igual a 5. ¿Sí? Y a partir de ahora, pues, es 2 más 2 igual a 5. Votación, 90% de, de participación. ¿sí? Las matemáticas, no, la ciencia no es eso. Entonces, poder tener ese sentido crítico creo que es bueno para todo el mundo. ¿sí? Pero evidentemente llega un momento en donde es necesario especializarse. Uno es médico, llega un momento en donde se especializa en los ojos, oftalmólogo, odontólogo, del corazón, es necesario tener esa especialización. Entonces, es necesario tener eh, un bagaje cultural matemático, ¿sí? eh, científico matemático, eh, y luego, pues, la especialización. Y esto es muy curioso porque en las sociedades normales, o sea, una persona culta es una persona que sabe literatura, arte, no, filosofía, pero no matemáticas. ¿Sí? Entonces, es, es importante en esta cultura matemática. En cambio, no vimos por qué era que nacía. Tal vez ahí podríamos ver justo lo que dijiste tú, relación de España, ¿no es cierto? La diferencia es que a los católicos no se les enseña a leer y a los protestantes sí. La lectura es una representación de la cultura. Entonces, es el problema justo de que las matemáticas pueden ser tan importantes como la lectura y la cultura. La civilización latinoamericana. Sí, es eh, un poco la, la cultura que, que va detrás. Sí, sí, es, es verdad eso. O sea, es, es necesario tener un mínimo de cultura para saber qué mundo nos está rodeando, por qué se dan las cosas. Y eso es fundamental. Y eso hay que tener un poquito de cuidado porque se puede perder. ¿sí? Eso no es algo que está ganado. ¿sí? El rato que hay eh, un ministro de educación que dice, bueno, está muy caro la, la, la matemática... Voten por mí, si sí, reduzco el 90% del gasto matemático. Y la gente como no comprende, eh, votan por él, gana, se quedan sin dinero. ¿sí? Y no hay avance tecnológico, hay atraso, y ese atraso lo pagan caro después. Porque el teléfono que ustedes todos lo tienen no está producido en el Ecuador. Y es caro. ¿sí? Entonces ahí la gente sí cobra el conocimiento. Eso es algo que se cobra después. Entonces, sí, es, es, es importante tener un, un poco de conocimiento. Evidentemente, o sea, un, alguien que hace un cierto tipo de oficio no tiene por qué saber las cosas más especializadas, las matemáticas. ¿sí? De la misma manera que yo como matemático, yo no sé gran cosa de medicina, o yo en desmayo mayo veo sangre. No, o sea, te, es normal, ¿sí? Luego viene la especialización. Pero un mínimo de cultura nunca está de más. ¿sí? Entonces, hay que estar ahí haciendo, por ejemplo, estas pequeñas conferencias para... para motivales para el gusto de las matemáticas. No sé si eventualmente tienen otras preguntas. Eso es no de que Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se ve que ese es, el es que no se sabe. Sí, o sea, no se sabe. O sea, es uno está tonteando permanentemente. La investigación es eso. ¿sí? Lo normal es que no salga. Por ejemplo, en mi caso particular llevo 10 años con una ecuación poquito más de 10 años, unos 12 años trabajando con una ecuación, no me sale y no me quejo porque a nadie más le sale, <risa> pero no, no me sale, entonces, eh, pues ahí está, la, la, la, es como el juego, los juegos de videos, no te sale subir de nivel y estás intentando, intentando hasta que te logras saltar y pasar al nivel superior, ¿sí? Pero evidentemente, o sea, no es que estoy atascado en ese problema, es como una parrillada. Yo tengo varios pinchos asándose al mismo tiempo. Unos que se cocinan más rápido, otros que se cocinan más lento. Pero cuando estos ya están listos, cojo y le doy la vuelta al problema. No me salen, les sigo dando la vuelta al problema. sigo sucesivamente hasta que por ahí salen. Y salen pequeños resultados por aquí y por allá. No logro eh, atacar el verdadero problema, pero me, me acerco por aquí, me acerco por acá, logro tener una poquitos resultados por aquí empiezo a comprender un poco mejor el asunto y eso sigue hasta cuando me canse pues no sé o sea eso puede suceder ¿Sí? o sea, llega un momento donde uno se cansa y cambia de tema ¿Sí? y eso sucede es, y es normal ¿Sí? para los que hacen matemáticas es normal o sea no siempre uno se queda siempre en lo mismo ¿Sí? o sea es como en la comida si ustedes todos los días comen arroz con huevo frito después de una semana ya les quiero ver ¿Sí? es, es, es cansado entonces uno varía los gustos y eso ya depende de cada persona. O sea, tengo colegas, por ejemplo, que trabajan desde hace 30 años en la misma ecuación. Y como son súper potentes, logran avanzar un montón en esa ecuación, pero el, el problema en sí queda, queda abierto. Pero eso es trabajo, es paciencia. Y es diversión. Porque si no fuera divertido, nadie haría eso, ¿sí? Creo que, es una buena pregunta, porque creo que los matemáticos pecamos en el sentido que nos gusta estar detrás de nuestros papelitos y de nuestros cálculos. No nos gusta el contacto con la humanidad. Preferimos estar metidos en nuestra esquinita haciendo nuestras cositas y que nos dejen en paz. ¿sí? Entonces la gente no está sensible para eso. ¿sí? La sociedad no está sensible al trabajo de los matemáticos. Los políticos no, no necesariamente comprenden qué significan las matemáticas para el desarrollo de un país. Entonces, al no estar sensibles, al no, estar, al no comprender eso, pues toman cierto tipo de decisiones. Entonces, ese, efectivamente es una falla de los matemáticos en donde eh, las cosas suceden. Pero también hay, sus, hay, hay ejemplos donde la cosa sucede al revés. ¿sí? Un ejemplo particular. La Sociedad de Matemáticas de Francia se crea en 1872, después de que los prusianos les dieron una paliza a los franceses en 1870. La... Guerra franco prusiana los franceses les dan una paliza tremenda a los franceses y los franceses dos años después dicen, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué perdimos? ¿Qué sucedió? Entonces ahí se crea la Sociedad de Matemáticas de Francia porque tenían problemas de matemáticas, porque hay que calcular. ¿sí? Uh, la fuerza de Coriolis, eh, la, la Tierra gira, uno dispara así, se le va para acá. La, la Tierra se mueve, ¿sí? la fuerza de Coriolis. Eso hay que calcular bien. Entonces, todo ese tipo de cosas suceden. ¿Sí? Hay muchas cosas en donde las matemáticas son necesarias. No necesariamente para fines bélicos, pero para construcción de la, de la, de la sociedad. ¿Sí? Y hay competencia entre las naciones. Una competencia que aquí en el Ecuador no, no la tenemos, no la vemos. Pero cuando están allá, o sea, la gente cuida a las, matem a los, a las, a las comunidades matemáticas como la niña de los ojos. ¿Sí? O sea, es, es algo que sí se toma con mucho cuidado. No lo vemos aquí porque por el momento no hace tanta falta, pero en otros países sí. Eh, eso, no, sí. Muchas cosas. Sí. No tantas, lastimosamente, pero podría contar muchísimas más. Sí, muchísimas. Pero ahora, digamos, de cara a los retos futuros, ¿qué crees tú que se debe hacer para que las mujeres, las niñas, las jóvenes, se decanten por las matemáticas y por carreras que tengan que ver con ciencia Porque no está solamente el estado de los hombres. La ha pasado, pero eso hay que darle una... Y esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, porque en Francia hay un ejemplo muy interesante sobre esa situación. El ejemplo es el siguiente: eh, Francia tenía la École Normale Supérieure, que es la fábrica de la élite intelectual francesa. Y en esas épocas, 1800, era únicamente para varones, para niños. ¿sí? No puede ser, vamos a crear una École Normale Supérieure para mujeres. Y empiezan a formarse durante los años 40, 50, 60, 70, unas muchas generaciones de estupendas matemáticas francesas. De primer nivel, ¿sí? pero de un nivel tremendo. Mujeres matemáticas en esta institución que era reservada únicamente para mujeres. Entonces, una escuela para hombres, una escuela para mujeres. Y llegan los años 80 y dicen, es discriminativo separar a la gente. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar la escuela de matemáticas esta, y vamos a hacer esta que sea mixta. Conclusión, las mujeres ya no van. ¿Sí? Entonces, eso significa que eh, hay que ser muy sensible a ese tipo de cosas. O sea, el hecho de decir, ok, está mixto, o sea, hay autocensura por parte de las mujeres, que es muy grave. Y en Francia hay estudios que muestran que a nivel de bachillerato, las mujeres tienen muchísimo mejor rendimiento matemático que los hombres. Desde hace unos 20 años, las mujeres muy por encima de los hombres en matemáticas, pero no postulan para carreras en matemáticas. Entonces, hay un problema ahí, societal, que hay que tratar de cambiar, motivar, incentivar y hacer ese tipo de cosas. ¿sí? En la asociación Amarún, que decíamos hace un rato, pues nosotros ahí tenemos eh, becas y tenemos, eh, nos forzamos a tener una cierta cuota de mujeres matemáticas. Porque es indispensable eso. O sea, es, es, es indispensable porque es la mitad de la humanidad. O sea, no, no podemos perder la mitad de la capacidad intelectual de la humanidad. ¿Sí? Claro, pero eso no estaba, no estaba en, la, en la mentalidad de esa época. En esa mentalidad de ser, hay que romper eso y hacer que sea mixto, o sea, lo, que todo el mundo entre que todo el mundo vaya. Pero el resultado es que la gente no fue. ¿sí? Esa es una pregunta muy complicada. Muy complicada porque eh, tienes la formación elemental, los niños que aprenden a sumar, a restar, la formación de colegio, la formación tecnológica universitaria y los centros de investigación. Y el esfuerzo que el gobierno debe hacer, primero debe ser en paralelo y es la dificultad. Hay que hacer esto, hay que, al mismo tiempo hay que hacer esto, al mismo tiempo hay que hacer esto y al mismo tiempo hay que hacer esto. Y eso es complicado. En cuanto a la enseñanza del colegio para arriba, yo no tengo experiencia en eso. No, podría, no, no sabría decir que se puede hacer con eso. ¿sí? No, no tengo la formación necesaria pedagógica y todo eso para decir que con los niños hay que decir esto y esto. No, eso no sabría decir. En el punto de vista universitario, lo que el, el gobierno sí podría hacer es cambiar un poco la mentalidad de los profesores de universitarios. ¿sí? En el Ecuador, un profesor universitario es una persona... Es una máquina que da clases. ¿Sí? No hace investigación. Y eso es algo que está muy arraigado en la mentalidad ecuatoriana. Por ejemplo, yo estoy aquí, yo vivo en Francia, vengo aquí, hablo con los colegas o amigos no matemáticos, y ¿qué clases vas a dar? Yo no vengo a dar clases, vengo a, a trabajar. Entonces, ¿vas a dar una charla? No, vengo a trabajar. Ah. <ríe> y, y lo que voy a hacer es trabajar sobre un pizarrón con los colegas, discutiendo, por aquí no sale, por acá tampoco, y a la final nunca salió, y seguimos haciendo investigación. Por eso la mentalidad local aquí en Ecuador es algo muy difícil de comprender. Y las personas, los, los, los que están en los puestos de decisión de, eh, de las universidades no comprenden eso. Entonces para ellos dicen, ok, tienen que hacer investigación, perfecto. Entonces tienen que trabajar 40 horas, 20 horas de clase, 20 horas de investigación, están las 40 horas listos. Pero con 20 horas de clase uno no puede hacer investigación. Yo doy, en mi caso particular, tengo 100% de mi tiempo de trabajo, 10% es clases, 90% de investigación. ¿sí? Si a mí me ponen 20 horas de clase, tengo que prepararlas. Pues ya no es 20, tiempo, 20 horas de clase a la semana frente a los alumnos. Es 20 horas de clase frente a los alumnos, 10 horas de clase de preparación, me quedan 10 para hacer investigación, entonces ya no puedo. Entonces Las políticas públicas no están en el Ecuador conscientes necesariamente de eso. Al no estar conscientes de eso, pues eso se refleja en la educación y es un pequeño círculo vicioso. Y eso sería bueno cambiar. No solo en matemáticas, sino en todo. Entonces, sería un primer, una primera forma de lo que se podría cambiar en el ecuador. ¿Sí? Yo veo algo muy positivo en esta reunión: que, Ojalá. Espero, o sea, para eso hacemos estas conferencias de divulgación. O sea, tratamos de hacerlas más, pero vino la pandemia y nos complicó un poquito. ¿Puede realmente decir con alguna otra cosa? Para eso te sirve. Ah, perfecto. O sea, yeah. con alguna otra que pueda bajar a la realidad. Porque todo esto es. Ya. No quieren ver eso. Exacto. Ya, entonces, un ejemplo fácil. Ya. Bueno, ya o sea. Por ejemplo, ahorita todo el mundo se toma selfies, imágenes, ¿sí? Si en el binomio cuadrado perfecto no hay imágenes. Así de fácil. Porque eh, para hacer imágenes, pues necesitan una descomposición en el espacio de l 2 y eso se basa en el binomio cuadrado perfecto. Entonces Si no hay el binomio cuadrado perfecto, no hay el espacio de Lebesgue l 2 si no hay el espacio de l 2 toda la teoría de integrales singulares desarrollada en los años 60, no hay selfies, no hay wavelets, si no hay transformada de Fourier, no hay, o sea, si no hay binomio cuadrado perfecto, no hay transformada de Fourier, si no hay eso, no hay selfies. Así de fácil, no hay selfies. Sin binomio cuadrado perfecto no hay selfies, no hay videos, no hay internet, no hay, o sea, es más fácil quitarle el teléfono al Wambra que sigue eso no hay dinámico o sea no no hay, no hay nada ¿sí? es la base de la base de la base ¿sí? entonces ya le pueden quitar el teléfono y, y la gente está triste sin teléfono ahora hasta yo estoy triste <risa> eh, eso no sé si tienen otras preguntas aprovechen que ya me voy la asociación Amarun, ¿sí? Ah, hace ¿sí? No se diga más. Eh, espérense, solo prendo la, la, la computadora porque ahí tengo la… Eh, espérense, espérense, esto no quieren ver. Eh, entonces, no sé si ven ahí. Entonces, eh, yo soy parte de… Ah, no se ve la, la… No se ve por allá. Ah, bueno, el hecho es que eh, creamos una asociación con matemáticos ecuatorianos, aquí tienen miembros fundadores de la, de la asociación, hace más de veintitantos años, y el objetivo es desarrollar las matemáticas en el Ecuador. ¿sí? Nosotros queremos, eh, estando aquí, estando allá, estando más allá, ayudar al desarrollo de matemático ecuatoriano. ¿sí? Y ustedes se dan cuenta, ustedes van a una librería en el Ecuador y no hay libros de matemáticas. ¿sí? No hay, no se consigue, no, no existe. ¿sí? Entonces nosotros nos pusimos a escribir manuales de matemáticas y los vendemos a precios módicos eh, para los alumnos de matemáticas a nivel universitario. Esa es una de las acciones de, de la asociación. Otra de las acciones de la asociación es gestionar becas. Hemos gestionado 30 becas ahora, eh, poquito más de 30 becas, para estudios de maestría. ¿Sí? Los alumnos ecuatorianos los estamos llevando afuera a estudiar maestría, porque no hay maestrías en matemáticas, hay una sola, bueno, se está abriendo una segunda, eh, hace muy poco. Programas de doctorado en el Ecuador en matemáticas hay uno, en una especialidad. que Está todo bien, pero si ustedes están interesados en otra especialidad, les tocó irse del país. Porque el Ecuador no, no está en la capacidad de ofrecer esa, esa especialidad. ¿sí? Es como decir que el Ecuador solo hace oftalmología. Ustedes quieren ser odontólogos, les toca estudiar odontología en otro país. Porque el Ecuador no ofrece esa capacidad. Entonces nosotros estamos tratando de llevar gente a, a Francia para que estudie, se, se forme en eso y luego regrese. ¿Sí? También hacemos eh, conferencias, mi presencia aquí es justamente una conferencia de investigación que estamos trabajando con, con colegas y pues ya tenemos ahorita, de los dos días de conferencia que tenemos hoy, tenemos material para unos 3 4 años de estudio. ¿sí? Entonces estamos ahí trabajando, trabajando, hablando con colegas, sacando nuevos teoremas, haciendo publicaciones, sacando libros, eh, todo ese tipo de cosas estamos en, en la asociación amarón trabajando. Y nos centramos en la, la parte que es universitaria, últimos años de universidad e investigación, porque es lo que estamos en capacidad de hacer. Nos encantaría, por ejemplo, un proyecto que a mí me encantaría es coger el carro y recorrer todos los pueblos del Ecuador, todos los pueblos perdidos del Ecuador, y dar conferencias de este tipo. ¿sí? Tener ahí un alumno que pedalee para que genere electricidad y estar haciendo ese tipo de cosas. ¿sí? Pero no tenemos tiempo para hacer eso. ¿sí? O sea, no, no, hay muchas cosas que quisiéramos hacer porque no podemos. Entonces es lo que hace esencialmente la Asociación Amarón. ¿no? Entonces, en esas en esas andamos. No sé si eventualmente tienen otras preguntas. ¿Sí? ¿Qué quiere vender? perfecto, claro. No sé si tienen otras, otras preguntas, porque o sea, hay, hay miles de historias de matemáticas. Yo solo tenía una hora, entonces solo escogí dos tres cositas, ¿sí? o sea, porque anécdotas matemáticas hay muchas. ¿sí? O sea, ¿Has encontrado en la literatura alguna cosa que luego ayude o aporte a algún teorema o alguna cosa de matemática? Eh, O sea, la inspiración de una persona puede venir de muchas cosas. O sea, tengo un colega que decía que estaba pelando un pepinillo y le salió la idea de cómo hacer un teorema. O sea, hay, hay muchas cosas, muchas metáforas que uno en el cero, yo no sé bien esas cosas, pero las cosas se conectan aquí adentro y a la final, o sea, atando cabos de manera totalmente irracional, se logra tener cierto tipo de cosas. Pero eh, la inspiración no viene así, o sea, me voy a dar una vueltita para que me llegue la inspiración, eso no existe. <risa> ¿Sí? ¿Pasiones? Un ejemplo bueno, un ejemplo bueno. Hardy, el que decía este, era fanático del cricket El cricket es un deporte, un medio raro de los ingleses, que es la versión británica del béisbol. Si ven el béisbol, está el cricket Y Hardy era fanático del cricket y, tanta, y le decían, oye, ya deja ese fanatismo, o sea, bien dedícate a hacer matemáticas, porque si tu capacidad intelectual en vez de hacer críquet, lo podrías utilizar en matemáticas. Y ahí él se dio cuenta que tiene un sistema de puntuación un poco complicado el críquet. Y él estaba pensando cómo maximizar qué tipo de jugadas, qué tipo de movimientos hacer para maximizar los puntos. ¿Sí? Y ahí aparece la noción de funciones maximales y aparece todo lo que es la cotación de funciones maximales en espacios de LPS y todo lo que es el, ahorita el análisis armónico moderno y sale de ese ejemplo preciso que le estaba interesado en cómo ganarles más rápido los contenciantes y a partir de eso ¿sí? o se cierren esas ideas ¿Sí? es un ejemplo muy particular de un como una afición de un matemático puede llevar a conceptos matemáticos que ahora son fundamentales ¿Sí? o sea, es algo básico que toma una partida de eso ¿sí? la gente continúa ¿Sí? Entonces, las vías de las matemáticas son misteriosas. <risa> ¿Sí? ah. Uy. Mediante, ¿Eh? mediante estas dimensiones de sí, sí, sí, sí, eso es total, total. O sea, los europeos y los egipcios no tenían esa capacidad filosófica de concebir esas ideas. Pero poco a poco ya la, la gente se adapta y la cosa sigue. Uh, que de de uh, Debe conseguirse. Googleando puedo, sí. puedo buscar... <risas> Eso, eso nomás. Si quieren podemos seguir conversando después. Afuera seguimos conversando. Gracias. Gracias.